Hola, les habla Eduardo Soto, su abogado en asuntos de inmigración, hoy a las tres y media de la tarde, sintoniza con nosotros en su programa Inmigración con Eduardo Soto, hoy contestando todas sus preguntas.